Siguen los entrenamientos de los Tigres del Licey en Boca Chica en el primer día y desde este primer día está Lino Rivera, el nuevo dirigente de los Tigres, ya compartiendo aquí con los muchachos en este primer día. Lino. ¿Cómo ha visto la convocatoria de los jugadores acá en Boca Chica para la próxima temporada? Excelente, excelente, desde la facilidad, de verdad que, que extraordinaria, eh, la llegada de grandes elementos, especialmente de hoy cuento con cinco o seis abridores, que van a ser los abridores del comienzo de, de nuestro equipo, de verdad que muy contento este lo que he hablado con ellos, eh, es importante la actitud y, y a mí me gusta... Ver ver cómo, cómo se presentan, cuáles son Y entonces yo, yo creo que, que hoy el ICE debe estar contento. No había visto en los años que llevo ni como jugador tener tantos elementos importantes desde el primer día. Y eso es un llamado a todo el mundo de que Elise está, está listo está ready para tener una gran temporada. Usted es considerado de los dirigentes más exitosos de todo el Caribe, por lo que ha logrado. Llega ahora República Dominicana. ¿Quién le ha servido de mayor aliado, dándole los detalles de la Liga, cómo es? Porque son wow. parecidas, ¿verdad? La Liga del Caribe, pero la de nosotros es muy especial, Lino. Wow, yo, yo, yo desde el primer día que. Que, que, me, que me nombraron manager, me he empapado. Este, si yo te menciono muchos elementos. Este, Característicos. <ríe> sí, pues primero fui a Marco Olivera, que es un manager boricua que ha dirigido aquí, ha este, escogido a, a los gigantes. Entonces, y a jugadores como, como William Tañez, Ronnie Paulino, este, Miguel Tejada, eh, Tony Peña Jr. Me empapé mucho de, de, muy, de, de, de muchos jugadores para que me, me, me ayudaran a, a como más es. El béisbol no cambia, yo estaba en Ser el Caribe en Contra Dominicana, yo sé, he estado muchos compañeros y siempre pues a través de la trayectoria como Rudin Permelton y muchos amigos que, que siempre me han hablado, ha hablado como el béisbol aquí, pero en estos días me he empapado un poquito más, este, tanto Arobo y tanto Manny, este, la directiva, me, me, me, me está haciendo el, el trabajo más fácil ahora con el cuerpo técnico y créeme que... Eh, el béisbol, yo no tengo ningún tipo de presión Mucha gente me ha hablado de lo difícil que es Dominicana sí. De lo difícil que es la afición De lo difícil que son los jugadores De lo difícil que, que, que, que dirige el licey. Pero Lino Rivera no... no, no. Eh, yo he pasado por muchas en el béisbol este, Soy un pelotero que tal vez fui del montón Que he tenido que luchar mucho Para lograr muchas cosas Entonces estoy muy contento de ser parte del y de. Y quisiera yo ser parte de uno de esos campeonatos Porque... Porque es historia, es el liceo de historia en el béisbol, no solamente en la República Dominicana, a nivel caribe, a nivel mundial. Entonces, muy contento de estar aquí. ¿Desde cuándo inicia el trabajo de Lino, de Lino con los Tigres con relación a la preparación? Desde la contratación, desde los entrenamientos, siempre en comunicación. No me he desligado desde el primer día. Este, hemos, hemos estado trabajando. Este, Mani Manny conoce este equipo de la, la Z y. Y junto con la directiva han trabajado mucho en los movimientos, en, en muchos detalles, que, que tienen toda la confianza. Y yo están tratando de ponerme el mejor equipo posible. Este, yo muy contento con ellos. Este, va a ser difícil, especialmente los primeros días, este, los entrenamientos, porque tengo muy buen material. Hay muchos elementos extraordinarios, elementos, la gente libre, jugadores prospectos que están listos para jugar en la liga. Entonces, igual editar aún más de tanto de man y de, de, de, de, los, de, los, de los coches entonces hay mucho trabajo por, por conseguir porque el año pasado no se pudo lograr la clasificación fue un año desastroso en todos los aspectos eh, este año no queremos que pase eso y, y yo no quiero ser ese manager que no ha durado todo el año ¿verdad? en los pasados ocho años no, los managers este, en el ISEE no han durado todo el año yo quiero no solamente eso yo quiero lograr el campeonato por muchas razones verdad eh, tengo, tengo ese objetivo, este, no en mi persona, para mucha gente que, que está apostando a que yo me vaya, me, me vaya muy bien aquí en la República. Empezar y terminar con el Liceo, pero con el campeonato, Lino. Por eso mismo, con el campeonato, este, ese, ese es el objetivo, ser campeón. Y, y créeme que voy a hacer lo más, lo mejor posible, el mejor esfuerzo posible por, por conseguirlo. Lino, para ser exitoso, y ya esta es mi última pregunta, para ser exitoso y llevar a equipos a ganar campeonatos, es bien es bien cierto que hay que ser llevadero, pero hay que ser disciplinado. ¿Cuál es el perfil de Lino como dirigente? Comunicación, comunicación, mucha comunicación, respeto en, en el béisbol, es fao extraño bola, no hay otra cosa entonces cuando tú hablas derecho, cuando tú hablas con convicción este, yo creo que, que, que la, salen los resultados este, yo le voy a dar la confianza a mis jugadores porque yo creo que cuando tú juegas béisbol, independientemente que el talento que tengas y si tienes confianza, tú vas a hacer tu mejor esfuerzo. Yo creo que confianza y, y comunicación son la, eh, lo que yo creo que, que es más importante en esto, porque esto de mandar gitanrón, de eso es lo. Pero llevar y la química de un club es lo más difícil y es donde yo voy a tratar de, de jugar un buen papel. Bueno, muchísimas gracias, Elino, muchísima suerte y nos vamos a encontrar varias veces aquí en estas entrevistas. Gracias por la oportunidad, saludo a la afición, saludos a. A todos los liceístas, muchas bendiciones de parte de Lino Rivera, del cuerpo técnico de mis coches y de los jugadores. Bendiciones. Seguimos con más de Licey TV.